¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a los conjurados, le advertí desde ayer, esta semana se va a tratar de Morena, Morena que por fin ya logró concretar lo que es su consejo político, ya logró concretar lo que es el comité ejecutivo estatal con una dirección, ella es eh, Olga Romero eh, que ya es la, la presidenta, la nueva presidenta de Morena y también Agustín Guerrero como secretario general y me da mucho gusto poder eh, platicar con, con Agustín, aunque sea vía telefónica dado de, pues imagina como secretario va, viene a la Ciudad de México, regresa y bueno creo que bendito sea Dios no te agarramos en carretera, ¿cómo estás Agustín? Muy bien, Erika, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio y como bien comentas, pues ya iniciando una nueva etapa con nuevas responsabilidades y con mucho ánimo, vamos con mucho ánimo a iniciar estos trabajos al frente, junto con la compañera Olga Lucía Romero Garcicrespo, que es la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, en esta, en esta etapa que yo creo que nos va a ir muy bien, vamos a, a, a echarle todas las ganas, todo el talento, a integrar a todo el mundo, porque queremos que Morena siga siendo gobierno en Puebla en el 2024 y que sea el partido más importante como lo es en Puebla. De acuerdo. Oye, Agustín, pues hay eh, eh, algunas críticas, sobre todo por parte de Corrientes dentro de Morena, que comentan que bueno, la gran mayoría del consejo, pues, obviamente son eh, eh, barbosistas, gente que simpatiza directamente con el gobernador, eh, al igual que, por ejemplo, que el mismo comité, que la misma, por ejemplo, Olga o que tú, eh, son personas muy cercanas al gobernador. Y esto también eh, eh, se repitió en otros estados de la República, este esquema. Eh, eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas de quienes critican este esquema de, de que a lo mejor que les pueden dictar línea, no? ¿Hasta dónde...? queda el origen del movimiento, porque bueno, este partido nació como un movimiento como tal, movimiento ciudadano. ¿Cómo no traicionar este movimiento? Pues mira, los principios los tenemos claros, nosotros somos gente de izquierda de muchos años, entonces esa parte pues no tengo yo pues ninguna preocupación, soy gente que tiene muy claro que de lo que se trata. En Morena es de seguir trabajando en contra de la desigualdad, por la justicia, por la democracia, por el bienestar de la, de la gente. Entonces esa parte me queda me queda claro que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso no, yo espanta. Yo no, no, está bien incluso que haya posturas distintas sobre eh, los mismos temas, porque eso permite abrir la reflexión, el debate y eh, orientar para tomar las mejores decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a, a en lo inmediato estamos ya trabajando una propuesta de, de plan de trabajo anual, que en su momento lo tenemos que presentar al Consejo Estatal para que lo apruebe, y es un plan de trabajo que abarca prácticamente toda la diversidad social, todos los temas, toda la agenda política y social de Puebla, donde caben todos, donde todo aquel compañero, compañera, que tenga una propuesta, que tenga una iniciativa, que nos la presente y vemos, la revisamos y si va en la misma directriz, en el, en el mismo ánimo, la integramos, ¿no? no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer este plan de trabajo muy amplio, muy incluyente, eh, para que todos, todos los que eh, ahora el 30 de julio decidimos participar en Morena, que son más de 100 mil poblanos, pues tengamos alguna actividad que realizar para fortalecer a nuestro partido. Entonces, es una propuesta muy incluyente la que vamos a llevar adelante. Eh, el que quiera participar tiene las puertas abiertas, no hay ningún problema. Y el que no quiera participar y quiera seguir en la crítica, bueno, pues es su derecho, ¿no? Pero pues, que no nos distraiga, porque tenemos poco tiempo ya de aquí al 2024. Hay un conjunto de, de acciones que necesitamos. E iniciar inmediatamente, yo te había comentado la vez anterior que un reto es poner de pie a Morena, ponerla organizadamente en cada, en cada uno de los 217 municipios, en las más de 600 juntas auxiliares de nuestro estado y eso pues es un trabajo de organización muy intenso, de tal manera que pues no nos vamos a distraer en, en, en, en diferencias de opinión, sino más bien pues que sea el trabajo el que ponga cada quien en su lugar. Ajá. hablando de estas distracciones... Eh, ¿qué opinas de, por ejemplo, algunos eh, militantes, eh, eh, políticos de mucho peso, de peso nacional? Por ejemplo, el caso de Ignacio Mier, que bueno, eh, eh, ayer bueno, eh, fue como que la nota de todos los medios, porque eh, va a tener un evento masivo este sábado para dar a conocer su cuarto informe, como eh, presidente, bueno no es presidente, el dirigente, el coordinador de la bancada eh, federal de Morena y pues bueno la publicidad por todos lados, pues esto no, no gustó y además rompe también los reglamentos y por lo tanto se le está bajando la publicidad, el gobernador hizo una crítica, el alcalde también que es de extracción panista hizo una crítica, eh, Nacho se defendió en redes, en fin... ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo poner orden en la casa eh, con, con, con este eh, tipo de manifestaciones? Pues mira, él tiene todo el derecho de dar su informe, además es una obligación, como todo servidor público electo por el voto popular, pues están obligados a presentar un informe anual. Si este es el momento, porque entiendo, creo que es su cuarto informe. Acuérdate que él es diputado por segunda ocasión, se reeligió. Ya había sido, por eso habla de cuatro, de cuatro informes. Bueno, él tiene todo todo el derecho. Y esto se debe de hacer respetando la ley. En Puebla, a partir del año pasado, de antepasado en el, 2000, en el 2020, se hizo una reforma a, a, a, la, a la legislación para que eh, todo lo que es el espacio público no se puedan colocar espectaculares con temas políticos. Eh, tanto en puentes, como en transporte público, como en los paraderos, toda esa parte se consideró este basura eh, que uh -huh. que contamina. Ajá, eh, contaminación visual, imagen, ¿no? Uh -huh. Contaminación visual, y la verdad es que la ciudad de Puebla es muy bonita, muy muy bonita, y, este, y merece un respeto, entonces, eh, de pronto el hecho de que eh, ...se pongan espectaculares en todas las vías públicas, en fin... ...pues te, te echa a perder la imagen... Este, ...y creo que una de las cosas que tiene la ciudad es la atracción... ...muchos turistas vienen, se fotografían, sacan videos, en fin... ...y pues de pronto sale ahí un, la cara de un cuate o de una señora... Este, ...de quien sea quien sea, robándose toda la, la panorámica... ...entonces fue, fue correcto, fue acertado que la anterior legislatura... Eh, prohibiera eh, el uso de los espacios públicos para propaganda política, eso está en la ley y me extraña porque Nacho Mier pues es legislador debería de, de conocer y de respetar la ley, o sea él puede hacer su asamblea, su informe yo digo, es su derecho eh, constitucional, pero siempre y cuando se haga en el marco del respeto de la ley, no, no tiene por qué haberse presentado ese tipo de, de, de diferendos, si ¿sí? desde un principio, algún asesor de él o él mismo, pues lee cómo, cómo está el ordenamiento en Puebla, incluso la ordenanza municipal, y él sabe que no se pueden colocar espectáculos. Incluso no solamente eso, este, Erika, eh, todo lo que es el centro histórico, las 40 manzanas del centro histórico de Puebla, no puedes realizar actividades políticas de proselitistas. ¿no? Eh, yo me acuerdo que para la campaña del 18 y del 19, en el Zócalo, en la Plaza del Carmen, se querían hacer reuniones, asambleas y no. O sea, hay un, hay una prohibición explícita que en las 40 manzanas del centro histórico de la capital no okay. se pueden realizar incluso actividades políticas proselitistas. De acuerdo. O sea, con esta vara van a medir a todos. A todos, a todos, a todos, a todos. Es una, es una responsabilidad de todos salvaguardar la imagen de, de, de la ciudad. De acuerdo. Oye, ¿y cómo, cómo va a ser esta operación cicatriz? Que, bueno, eh, ya eh, la presidenta le, le, le puso otra cosa, ¿no? Digo, no, no, aquí no va a haber operación cicatriz, va a haber una suma de voluntades de todos, etcétera. Pero, eh, honestamente, claro que debe de haber una operación cicatriz porque hay muchos grupos que quedaron heridos, eh, eh, ¿no? Realmente... Eh, Siempre han sido muy críticos, ¿no? Sobre todo de este gobierno. Estoy hablando de eh, Claudia Rivera, estoy hablando del propio Nacho Mier, estoy hablando de los Méndez, estoy hablando de muchas corrientes. ¿Cómo, eh, ¿Cuál va a ser la fórmula, Agustín? ¿Cómo, cómo van a, a poder empezar a hacer esta, esta operación? ¿Qué, ¿Cómo cuesta trabajo a los partidos políticos hacerlo? Eh? ¿Le, ¿Le costó trabajo al PAN? ¿Le sigue costando trabajo al PAN? Me refiero aquí en, en lo local y creo que Morena tiene ese pues, enorme reto por, por delante pues mira lo que pasa es que teníamos órganos que no, que no, no funcionaban, que estaban a medio gas, ahora ya tenemos un consejo muy representativo, electo por más de 100.000 mil poblanos y poblanas, o sea no es no es cualquier cualquier órgano de, de representación los 151 consejeros estatales que integran el consejo tienen atrás de sí 100.000 mil votos. Entonces, ahí todos los compañeros, compañeras que quisieron participar y expresarse tuvieron, tuvieron su momento. Tenemos un comité que está, que está llegando, que está empezando a trabajar en el diseño de, una, de, una, de un plan político eh, 22 ¿no? y este como bien lo decía nuestra presidenta, Olga Lucía, no estamos este, en un asunto de operación cicatriz, no no le vemos ninguna, ninguna eh, necesidad de, de abordar ese tema. Vamos a presentar un plan de trabajo al Consejo Estatal. Todos los grupos, equipos están representados en mayor o menor medida eh, con relación a su peso. Yo recuerdo que simpatizantes del equipo de Claudia Rivera están en el Consejo Estatal, ahí tienen personas, Nacho Mier, igual, en fin, ahí están todos los equipos representados el mismo diputado Carvajal que ayer dio una conferencia de prensa también tiene una representación en el Consejo entonces, ese plan de trabajo que nos, lleve, que nos va a llevar a construir comités en cada una de las 2.500 secciones electorales también o sea, es un trabajo de organización Uf. enorme ahí cabe todo el mundo o sea, todo aquel que quiera venir y participar y ganar un liderazgo territorial, va a tener la oportunidad de desarrollarse. Entonces, yo solamente te diría que este, esta dirección no va a dirimir en los medios sus puntos de vista internos. Para eso está el Consejo Estatal. Si alguien tiene un planteamiento distinto, en lugar de dar una conferencia de prensa para eh, deslindarse o cuestionar a una dirección, pues mejor que vaya al Consejo Estatal que ahí lo plantee y vamos a darle respuesta. Vamos a ir al debate, nosotros somos una dirección muy responsable y vamos a, a dar un debate de ideas, un debate de, de posturas políticas, pero en la casa toda la parte de, de, de pública es contra nuestros adversarios. Nosotros no vamos a abrir debates públicos con ningún compañero o compañera que quiera ocupar en conferencias de prensa eh, estos espacios para criticar a la dirección, ese es su juego de ellos. Lo respetamos, pero nosotros no vamos a caer en ese juego. Si tienen posturas diferentes a las que, a las que nosotros estamos impulsando, bueno, pues que vayan al Consejo Estatal, que ahí las planteen y ahí discutimos. De acuerdo, de acuerdo. Eh, oye, y, y la pregunta, pues del millón de todos, ¿no? Todos nos estamos haciendo la misma pregunta. Las características de quién pudiera ser el candidato a la gubernatura por Morena. Híjole, pues yo creo que esta pregunta, pues, o sea, te la estoy haciendo como muy, este, vaya, falta madurar, ¿no? Porque obviamente apenas el, el comité está empezando a funcionar, pero pues es la pregunta que todos es, nos estamos haciendo. Agustín. Pues mira, quien tenga más respaldo, quien tenga más, más este, apoyo, quien nos permita una mejor competitividad a lo largo y ancho de todo el estado, yo creo que, eh, tenemos retos importantes eh, como partido por un lado consolidar a Morena como la principal fuerza pero sí en el horizonte pues es ganar la gobernatura nuevamente es recuperar la capital de Puebla es recuperar toda la zona metropolitana las cholulas, mantener una mayoría calificada, amplia en el Congreso del Estado, entonces los retos están ahí, y quién, quién va a encabezar todo esto, pues quien ocupe la candidatura a la, a la gobernatura, al gobierno del Estado, y eh, vamos a ir midiendo, vamos a ir midiendo este, trimestralmente en lo que queda de este año y luego el, el próximo año los este, para ir, ir ponderando cuáles son las fortalezas de los compañeros y de las compañeras que quieren representar a Morena, de tal manera que este, vamos a ir haciendo una serie de, de encuestas, de, de opinión sobre diversos temas, de cómo nos están viendo la ciudadanía poblana y cómo está viendo a nuestros liderazgos, a quién le gustaría... Que fuera el candidato de Morena. Ese es el procedimiento que tiene el partido a nivel nacional, a través de una encuesta, y lo que nosotros vamos a ir haciendo desde ahora es ir midiendo esa evolución, esa implantación, el liderazgo, la representatividad que vayan teniendo nuestras compañeras y compañeros. Entonces, ¿quién, quién será el candidato? El que gane la encuesta, el que tenga mejores, de, mejores niveles de competitividad, eh, como lo ha dicho el presidente a nivel de los aspirantes en la a la presidencia de la república, no hay favoritos que se pongan a trabajar el que tenga respetando la ley sin hacer actos anticipados de campaña construyendo liderazgos construyendo alianzas, generando iniciativas, discurso, narrativa en fin, tienen un año para poder este, proyectarse y consolidarse no y, y en su momento estaremos tomando esa definición a través de una encuesta Ay pues Agustín Guerrero, muchísimas gracias por tomarnos la llamada sigue chambeando que Tienes un chorro de cosas que hacer, así que, pues, a darle. Muchas gracias, secretario general del nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Muchas gracias, Erika, te mando un abrazo y estamos en contacto. Igualmente. Gracias, gracias. Bye. bye. Pues muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales y te mando un beso. Bonita tarde, bye. Hola, soy Sandra Rosete, Secretaria de Cultura del Comité Municipal del PRI en Puebla Capital. Me uno a la campaña Más Hombres Menos Machos para erradicar todo tipo de violencia.